En la semana pasada se llevó a cabo en esta ciudad un movimiento huelgario por 48 horas que además fue apoyado por los municipios de Las Guaranas y Salcedo. A pesar de esto, de acuerdo con las declaraciones, del vocero del Frente Amplio de Lucha Popular Falco en esta ciudad, Raúl Monegro, las autoridades no han ofrecido ninguna solución a las múltiples demandas. Quieren diálogo pero sin nada concreto, quieren diálogo sin... Eh...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 Y otros pueblos que eh, están en ese proceso de lucha por justicia para hablar y por demanda propia. Monegro informó que a finales de este mes en curso, el Movimiento Popular realizará una asamblea en donde se establecerán los siguientes pasos a seguir para continuar con la lucha. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.